¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo juego en Minecraft Bueno, hoy vamos a jugar Squid Games Justamente en un servidor en Minebox por si quieren entrar eh, Bueno, es lo mejor de lo mejor que me he encontrado Es muy bueno, no se traba tanto Bueno, al parecer no se traba tanto Empezaremos en 30 segundos, esperemos que nos vaya muy bien Vamos por la primera ronda, esto no se acaba hasta que se acaba Ganaremos el millón, el millón Bueno, vamos a por ello Bien, vamos a tratar de hacernos algún amigo Jim Paul. oye amigo, ¿me puedes ayudar a ser mi compa? Por favor, es que no quiero morir, por favor, ayuda, Samu Oye, quieres ser mi amigo, hermano? Es que, por favor, quieres ser mi... ¡Uy! ¡Está muy buena skin! Es mi amigo, es mi amigo, Samu, Samu, es mi amigo Ok, ¿quiere que lo siga? Ok, bien Primer juego De la noche, luz verde, luz roja 5, 4, 3 2, 1 Comencemos Uy, uy, quieto Uy, quieto. Uy, quieto, vámonos. Uy. ¡Concha, de su madre! Bien desgraciadamente perdimos en el primer juego. Vamos a darle al siguiente. Segundo. Segunda oportunidad, hermano. Vamos con todo. Ok, vamos, encontramos a Tiago. Tiago se ve que es muy buena onda. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, los saludo desde lo más recóndito. Estoy grabando para YouTube. ¿Cómo la ven? Ah, muy bien, gracias. Tiago, un saludo. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Hay que decirle que sí. Sí, hermano, sí. Sí, hermano. No, hermano. Sí, hermano. Es que se están conociendo, ¿no? O tal vez sí tienen amigos y yo soy la única persona que no tiene amigos. Ok, no tengo amigos. Taco Roquero. Ok, taco Roquero. Se ve que es muy buena onda, taco Roquero. Taco Roquero. Hola. Un saludo, ¿cómo estás? Un beso. Mua. Oye, eh, me gusta tu atuendo. Oye, ¿y por qué viniste aquí? ¿Tiene muchas deudas o algo? Sí, sí, sí, sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Tienes muchas deudas o, o, o, o, o por qué llegaste aquí? Dime, ¿qué pasó? ¿Cómo le hiciste para llegar aquí? ¿Cómo le hiciste para llegar aquí? Dime, cuéntame, ¿cuánto dinero debes? Yo la verdad debo como 7 millones. La verdad. Ganaron los tigres. Ah, ok. Ok, ganaron los tigres. <risa> ok, está bien. Ganaron los tigres. Bien, vamos a ver qué skin es. Porque mira, Samu tiene una skin muy buena. Me gusta mucho su skin. Samu, un saludo hermano. ¿Cómo estás? Eh, eres muy guapo Eres muy guapo Y creo que las drogas te llevaron a este lugar Así que dime ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, hermano? Oye, oye, oye, oye, oye Disculpa, disculpa, Samu Samu eh, uh, Y estas dos personas, ¿qué? Jorgita Guspec1 um, Hola, ¿qué tal? Un saludo, ¿cómo están? Eh, me llamo Rubén, estoy para servirles Un saludo, ¿cómo están? ¡Ah, taco roquero, Es mi amigo, es mi amigo, vean Es mi amigo, él es mi amigo Él es mi amigo y me gusta lo que hace Pero tiene una deuda millonaria de como 6 millones de dólares Que tienen que pagar y pues no puede la verdad me saludaron. Bien equipo. Tu mamá ganó una culea cuando culeamos. Eh? cómo <tose> OK. Eh? The XD xd. XD. XD. XD. OK. Taco Rockero me cae muy bien. Taco roquero es mi mejor amigo para este momento. Eh, taco Roquero es el 1 y yo soy el 156. Perfecto. Así lo dejamos, taco Roquero. Bueno, esto está por comenzar. Tenemos 10 segundos para comenzar. Esta vez no vamos a fallar. Vamos con todo, taco Roquero. Yo contigo. Me quedo. Soy buenísimo para esto. Vámonos. Venga, por esos 7 billones. Venga. Vamos. Luz verde, luz roja Con todo hermanos Vamos a romperla Vamos por todo Venga No moriremos esta vez No moriremos esta vez Avanza Jugaremos Muévete Luz verde Jugaremos Muévete Luz Perro que estoy a punto de morir Jugaremos, muévete, luz verde. Uy, uy, la tensión, hermano. Jugaremos, muévete, luz. Uy, concha de tu madre. Al final. Al final. Estuve a nada de morir, hermano. Bien, dos pasaron. ¿Está ¿Taco roquero? No, taco roquero. ¿Taco roquero? ¿Moriste? Taco, taco roquero. No, corquero hola amigo Sobreviviste, hermano Sí, hermano, Takuroquero Sobreviviste, brother Un saludo, bro eh, la verdad estuvo muy complicado Murieron siete personas, ¿cómo ves? Murieron siete personas La concha de tu madre, me asusté Ah, oh, mira, el chocas Ese es el chocas Tiago es el chocas Oye, oye Ok, entramos al panel de azúcar Panel, panel, panel, panel, panel, panel, panel, De, yeah. Ok, vamos a ver qué nos toca Ojalá nos toque el... Concha, toma Pumba, pumba, pumba Ok, no vamos a morir, no vamos a morir, no vamos a morir, no vamos a morir Y vamos por cada una Perfecto, alguien murió Uy, estoy a nada, brother. Pumba, pumba, pumba. Perfecto. Perfecto, lo logramos. Falleció uno, falleció uno. Desgraciadamente murió uno. Uy, quise hacer el bug de poder tirarme. No, no puedo. Quise hacer el bug, pero no puedo. Aprovechar bug, aprovechar bug. No, no, no, aprovechar bug, no no puedo aprovechar bug. Eh. 14 segundos para terminar esta. Eh.. Eh, uy, pensé que si le presiona otra vez se iba a perder. Pero bueno, al parecer hay cámaras, vean. Hay cámaras. Está muy bien. Ok. Ahora a lo que he jugado, esta vez sigue eh, la noche. La noche donde todos se agarran a madrazos. Yo quiero estar con Tacorroquero. Tacorroquero es mi mejor amigo y él no me da daño. Oh, no, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Ok, cuidado. Nos mantenemos en shift. Ok. Qué bueno que no se haga nada, güey. Qué bueno que no se haga nada. Cuidado con tacorroquero. Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo. No ayuden, no, no, no me maten, por favor. No me maten, no me maten, no me maten. No, me maten. no mira tacorroquero. ¿Es tacorroquero? No sé quién sea, no sé quién sea, la verdad. No sé quién sea, por favor. 28 segundos. No me maten. No me maten, por favor. Sí, miren por allá. No, no, taco roquero. No, taco roquero es mi amigo. Taco roquero es mi amigo. Maldita sea, taco roquero. Hemos sido defraudados por nuestro mejor amigo. Un F en el chat.